Mérida es una ciudad hermosa, conocida como la Ciudad Blanca. Es contemplada como una de las ciudades más seguras de México. Pero, ¿por qué? Para empezar, Mérida es considerada una de las ciudades más seguras de todo el mundo, ranqueando el puesto número 21 de 334, superando regiones como Valencia en España y Praga en República Checa. La revista CEO World estableció que Mérida es la ciudad más segura de México y una de las más seguras del mundo superando a Washington, Finlandia, Madrid. Además de eso, dentro de México definitivamente se encuentra en el top 3 de ciudades más seguras. Pero entonces, ¿por qué Mérida es la ciudad más segura de México? Mérida desde siempre fue considerada una ciudad pequeña en comparación a las demás ciudades de otros estados. A diferencia de metrópolis enormes como Monterrey o Ciudad de México, en Mérida era muy común que la mayoría de las personas por lo menos se ubicaran por nombre debido al poco número de habitantes esta costumbre sigue ocurriendo a día de hoy solo que en una menor medida ya que en este momento hay más habitantes cada día los habitantes aumentan pero esto no quiere decir que sea el fin de su seguridad además del hecho de que la mayoría de personas se conocen o se ubican existen otras razones por las que es segura mérida es una ciudad muy resguardada por la policía al ser una urbe pequeña, los oficiales están más pendientes de cuidar de los habitantes y turistas. En el 2020, Mérida se encontraba, junto con otros dos estados, entre las ciudades con bajos índices de homicidio, teniendo como cifra el 3.2%. De igual manera, una encuesta realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad arrojó que el 71% de los habitantes se sentían seguros al caminar por las calles. Esto ha ocasionado que Mérida sea una ciudad increíblemente tranquila y se considere que Mérida es la ciudad más segura de México.